No era mi mejor fin de semana, dijo Sergio Pérez, y sin embargo, las preocupaciones han quedado atrás en el momento que se quedó con la pole position. Checo Pérez logró demostrar que después de Verstappen es mucho más que un digno contendiente por el campeonato. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. La clasificación en Miami tuvo sus momentos emocionantes en pista y la expectativa desde los entrenamientos estaba puesta en el asfalto. Muchos pilotos manifestaron ¿sí? falta de adherencia, desgaste en los neumáticos y la temperatura, ¿sí? que fue lo que señaló principalmente Lance Stroll. En la primera parte de la clasificación tuvimos tapadas, incidentes, casi choques, algunos inconvenientes, como por ejemplo fue el caso de Lewis Hamilton que tuvo un encontronazo en la pista con Kevin Magnussen que bueno, iba delante suyo a una velocidad mucho menor y también pudimos ver cómo Nico Hulkenberg protagonizó un casi choque saliendo de los boxes con un Alfa Tauri en el momento que estaban haciendo casi lo mismo en una maniobra bastante, pero bastante peligrosa y también hablando de los Mercedes parece que la estrategia era la siguiente salir a marcar el mejor tiempo sobre el final de la tanda no sabemos si es para ahorrar los neumáticos o querer dar el bata o simplemente ahorrar recursos pero pareciera que esto no salió como esperaban primero porque casi quedan los dos Mercedes afuera en la Q1 y esto generó bastante preocupación ya en la Q2 tuvimos un escenario bastante inédito cuando con la misma estrategia Hamilton se quedó afuera mientras que Russell sí pudo avanzar a los 10 mejores sí, recordando que también a Russell le sienta bastante bien este circuito porque casualmente marcó el mejor tiempo en eh, la práctica número 1 bien y algo que no mencioné y que estaría bueno recordarlo más que nada que son los Red Bull sin duda Red Bull que aparentemente son los autos a batir los más veloces, los más fiables, los más todos y que en esta oportunidad ya entrando en la Q3 eh, pudimos ver cómo, por ejemplo Sergio Pérez se quedó con el mejor tiempo por encima de Verstappen, ¿por qué? Eh, Sergio obviamente en lo que son los circuitos urbanos le sienten bastante bien ya lo pudimos ver en Albert Park ya lo pudimos ver en Baku eh, lo pudimos ver eh, obviamente acá en Miami marcando el mejor tiempo Les decía que quizás no estaba encarando un fin de semana ideal y sin embargo fue y lo hizo fue hizo la pole pero también se vio beneficiado por factores externos una vez más en Baku fue una bandera amarilla que hizo que bueno obviamente pudiera sacar un poco más de ventaja con respecto a Max Verstappen que no pudo quedarse con la punta y no lo pudo alcanzar y ahora, una bandera roja. ¿Por qué? Porque en la clasificación tuvimos la bandera roja, la interrupción de Charles Clark por el choque, el trompo, ¿sí? Que lo dejó eh, afuera de, en, la, en la Q3, que venía a ser un trabajo respetable. Y bueno, gracias a eso, justo Max estaba marcando el tiempo, queriendo batir ¿sí? la vuelta de Pérez. No pudo y bueno, se terminó la clasificación a un minuto y medio, más o menos con bandera roja y otra vez parece que la mala suerte lo persigue al bicampeón eh, que bueno, primero fue una bandera amarilla y esta vez en la clasificación de Miami fue una bandera roja y ahora ¿Qué hay con los dos pilotos españoles el 2-3 de la clasificación? sí, Porque parece que por un lado Fernando Alonso nuevamente se halló con su Aston Martin y ha marcado el mejor segundo tiempo. Y tercero, tercero Carlos Sainz, que ya venía hace unas carreras acusando problemas de fiabilidad, de la estabilidad de su F-23, y pareciera que le encontró la vuelta por lo que va a estar largando tercero el Gran Premio de Miami. Pareciera que estos posibles incidentes relacionados al desgaste de los neumáticos, la falta de adherencia en el suelo y el calor como factor adicional, vamos a tener una carrera parece que bastante emocionante. Podemos tener por un lado esto, una carrera emocionante con algunos accidentes y por otro lado un desastre de interrupciones por banderas rojas eh, apareciendo en pista más de una vez eh, y logrando algo como lo que pasó eh, en Australia también. Así que bueno, estamos a la expectativa de lo que sucede en la mañana. Mi nombre es Bartu Mincioni y esto ha sido un nuevo video para grande premio en español.